Rápido, Tienes 5 segundos para dejar un buen like en el vídeo o este bicho aparecerá debajo esta noche en tu cama. ¿Quieres conseguir un regalo de la tienda totalmente gratis o un pase de batalla de la temporada número 3? En este vídeo podrás conseguirlo totalmente gratis. Así que chicos, lo único que vais a tener que hacer para conseguirlo es suscribirte al canal, dejar un buen like en el vídeo y comentarme debajo en la sección de los comentarios cuál es vuestro ID de Epic Games. Una vez hecho todo eso Ya estarás participando Y podré regalarte el pase Y es que chicos estamos a puntito de llegar A los 400.000 suscriptores del canal Si te suscribes ahora mismo Podrías ser tú El suscriptor 400.000 De la Neox Army El contador está realmente muy cerca Así que chicos no dudéis En suscribiros ahora mismo Tengo que daros las gracias A todos los que apoyáis El canal con el código Mr de Neox en la tienda de Fortnite. Chicos, de verdad es un apoyo que lo agradezco muchísimo y de corazón os doy las gracias a todos y a todas los que apoyáis el código MrDeNeox. De Neox. Así que chicos, si utilizáis el código MrDeNeox De Neox en la tienda de Fortnite, me gustaría que lo comentarais debajo en la sección de los comentarios con Yo uso tu código. Todo lo nuevo que ha llegado a Fortnite os va a dejar totalmente locos Desde la colaboración del Capitán América dentro de Fortnite Hasta el nuevo baile de la renegada que ha sido introducido dentro del juego de Fortnite Un nuevo modo de juego de coches ha sido lanzado y muy poco lo veremos en el juego Así que chicos, poneros cómodos porque esto es todo lo que necesitáis saber de la última actualización del juego algo de lo más sorprendente que ha llegado dentro del juego de Fortnite, lógicamente se trata de la nueva pistola de bengalas. Y es que este arma ha pasado Durante demasiado tiempo Dentro de los archivos del juego Sin salir al juego Así que por fin ha sido introducida dentro del juego Tiene diferentes usos muy útiles Dentro del juego como por ejemplo El de poder incendiar estructuras Por completo, también si le impacta Directamente a un enemigo Le causaremos un daño Impresionante, pero desde luego El mejor uso que le podéis dar es Lanzarlo hacia el aire ya que Cuando explota o estalla en el aire, lanza una onda que os va a señalar Dónde están situados los enemigos así que ya sabéis que podéis disfrutar de esta nueva arma dentro del juego desde luego no es lo único que han introducido ahora tenemos las máquinas de mejora que son portátiles han metido las típicas máquinas de mejora dentro del juego pero en versión portátil ahora podemos llevarlas en nuestro inventario de fortnite y colocarlas en cualquier lugar del mapa a nuestra disposición Aparte de todo esto que están metiendo dentro del juego, ya sabéis que en los archivos del juego podemos sacar diferente información valiosa. Al parecer, estas armas míticas que ya estuvieron dentro del juego han vuelto otra vez a ser añadidas al juego. Quién sabe si muy pronto las veremos dentro del Battle Royale. Y es que en específico podrían estar volviendo la Minigun, el Grappler, la Scar Mítica y el AK Mítica. Quién sabe, puede que las veamos de nuevo en el Battle Royale muy pronto o tan solo que vuelvan al modo creativo. Además también los filtradores nos han dicho que en un par de semanas podríamos estar viendo de nuevo otra vez en el juego de Fortnite una de las armas que más nos ha gustado en este juego. Se trata de la Desert Eagle. ¿Qué os parecería a vosotros chicos si este arma vuelve al juego? Creo que sería un gran acierto. Pero esto chicos no es lo más importante del vídeo de hoy porque ya sabéis que Fortnite directamente en el trailer oficial de esta temporada nos lanzó un easter egg acerca de algo que iba a estar llegando al juego en esta temporada y además demasiado pronto. Y es que chicos efectivamente vamos a hablar de los nuevos coches que van a ser añadidos al juego. Así que muy probablemente en la nueva actualización, en la siguiente de las actualizaciones de Fortnite, veremos un nuevo modo de juego que... Va a entrar dentro de Fortnite con los coches como vehículos, es decir, no los vamos a poder utilizar en el Battle Royale tal y como lo conocemos normal, pero de momento lo podríamos testear en un nuevo modo de juego de tiempo limitado. Y es que al parecer se ha filtrado cuáles podrían ser los coches que vamos a poder manejar en el futuro dentro de Fortnite Ya que han aparecido algunos pósters similares a los que ya habíamos visto en otras ocasiones en el juego Tenemos el coche llamado El Oso Tenemos la cabina del tráiler gigante Pero es que no solo eso sino que chicos también tenemos otro coche casual muy normal Y además un nuevo coche de carreras no os voy a mentir de que tengo muchísimas ganas de ver esto ya dentro del juego y al parecer en la próxima actualización va a ser introducido en un nuevo modo de tiempo limitado. Pero aún así hay que tener mucho cuidado porque chicos, estos van a funcionar con gasolina. Y es que al parecer este sistema nuevo ya ha sido introducido en el juego, os voy a enseñar cómo podríais verlo. Ahora mismo si te introduces en cualquier vehículo del juego podrías estar viendo cuáles son las gasolineras del juego y dónde podríamos encontrar la gasolina para poder darle de comer a nuestros vehículos. Así que al parecer vamos a tener que hacer más cosas que solo conducir los coches. Hablemos acerca de Aquaman y... Todo lo nuevo que se sabe de este personaje dentro de Fortnite. Finalmente Fortnite ha decidido entregarnos la recompensa del de pico de Aquaman en la semana número 5. Y es que chicos estaba programado para que en la semana número 3 si no me equivoco podríamos conseguir el pico. Y lo han movido directamente hacia la semana, hacia la semana número 5 de los desafíos. Y es que amigos, aparte de Aquaman, ya sabéis que también se ha filtrado que va a llegar al juego muy pronto la skin de Capitán América. Han salido muchas filtraciones acerca de este tema y al parecer dentro de los archivos del juego existen estos archivos que vais a ver a continuación. Y es que al parecer Fortnite habría añadido dentro de los archivos del juego un estilo del escudo de capitán américa y es que según estos archivos del juego el día 4 de julio podría estar llegando al juego uno de los iconos más importantes de marvel y así es como capitán américa podría ser introducido en el juego de fortnite Aparte de estas skins que hemos comentado, también vamos a hablaros acerca de una nueva skin que va a llegar al juego muy pronto y que quizás ni siquiera sabíais ninguno de vosotros. Y es que como ya sabéis, Fortnite a veces introduce dentro de su juego skins diseñadas por la comunidad. Pues bien, si haces bien tu trabajo, podría ser uno de los que tiene su skin dentro del juego, como es esta ocasión. Veis que existe la skin de Shark Tooth's. Y se trata de una skin de un disfraz de tiburón realmente demasiado top El mismo chico que diseñó la skin de la caja Así que esto significa que muy pronto veremos esa skin dentro del juego en la tienda de Fortnite ¿Vosotros os la compraríais? Yo creo que se trata de una skin demasiado chula y no solo esa skin va a ser una de las que os voy a mostrar, sino que chicos también Epic Games parece ser ha filtrado un nuevo pack que va a llegar al juego muy pronto con tres skins demasiado secretas. Y es que al parecer dentro de este pack podríamos encontrar una doble versión de cada una de las skins para poder elegirla a nuestro gusto. Hablaremos ahora acerca del nuevo modo de juego de tiempo limitado que va a ser añadido al juego de Fortnite para los coches y cómo sería este nuevo modo de juego de tiempo limitado... ¿Y cómo podríamos jugarlo? Al parecer, dentro de los archivos del juego, según los filtradores, ha aparecido un nuevo modo de tiempo limitado que va a estar llegando al juego muy pronto, llamado Chrome. Así que muy pronto en el futuro del juego vamos a ver este nuevo modo de tiempo limitado llamado Chrome Y es un nuevo modo que tratará de carreras de coches Lo nunca visto dentro de Fortnite va a llegar esta temporada Quién sabe, podría ser algún tipo de modo de tiempo limitado En el cual debamos cruzar algún tipo de isla como la del Battle Royale pero en modo de carrera Puede que debamos perseguir diferentes círculos o conseguir monedas para conseguir la victoria más ancestral dentro del juego. Y es que al parecer no solo existiría una manera de ganar estas carreras, sino que parece ser que se podría estar ganando de diferentes maneras o de diferentes formas. No, eso era broma chavales, hay que ganar, hay que ir a por la primera posición Y es que parece ser que solo conseguirían los puntos aquellos que consigan ganar la carrera Es decir, aquellos que queden en primer lugar de la carrera serían los puntuadores de esa exclusiva carrera Y si quedas en segundo lugar, te comes una gran polla al parecer, los coches que confirmarían este nuevo modo de tiempo limitado que existan hoy en día dentro del juego son, por ejemplo, los coches de policía, un tipo de taxi, un coche deportivo y un coche más normalito. Finalmente, para terminar este vídeo, quiero deciros que probablemente vosotros habéis visto que la tormenta de Fortnite ahora se ve totalmente diferente dentro del juego. Y es que al parecer, Fortnite ha metido unas nuevas texturas dentro de la tormenta del juego de Fortnite Night Que nos harían ver esta tormenta todavía peor de lo que se veía Muchos me preguntasteis en mi directo de Twitch Que por cierto chavales estoy en Twitch todos los días de 3 a 6 de la tarde hora española Tenéis el link debajo en la descripción Y quiero que todos cuando veáis y leáis este vídeo Vengáis a vernos porque chicos no os podéis perder Todos los regalos que damos en Twitch y todas las sorpresas que os damos cada día Así que al parecer muchos me preguntasteis en los directos que qué era lo que Fortnite tenía entre manos, ya que se estaba rumoreando que iba a regalar 8000 pavos Fortnite a muchos de sus jugadores que tuvieran salvar el mundo dentro del juego. Pues efectivamente, Fortnite ha decidido recompensar a aquellas personas que compraron salvar el mundo en su versión beta o en su versión de Early Access con un regalo de 8.000 pavos. Ya que existían dos versiones de salvar al mundo. Una de ellas parece ser. Nos estarían recompensando con estos 8.000 pavos. Y la otra de las versiones. Parece ser que ha sido retirada del Early Access. Y ya tiene lanzamiento oficial. Así que chicos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Ya sabéis que si es así. Me gustaría que dejarais un buen like en el vídeo. Y lo comentarais en los comentarios. Recordad apoyar con el código Mister De neox si queréis. Y nos vemos en el siguiente vídeo mis panas. ¡Chao!